Hola, María Soledad Solórzano, experta en gatos, 15 años trabajando con ellos, etóloga felina y con la marca Laika queremos juntos compartirles varias inquietudes que se pueden presentar también en esta temporada que puede ser propicia y es el tema de adopto, será bueno, será un buen momento, será correcto, qué debo tener en cuenta y también la otra alternativa es bueno, no puedo tener un gato por muchas razones, pero estoy solo y sería una buena opción ser hogar de paso. Hablemos, hablemos de este tema. Los esperamos.